estamos en uh, el pueblo de Alimacamba, en el municipio de uh, Prinzapolca. Estamos entrevistando al compañero subcomisionado Ramón Saturnino Zavalo Oliva. ¿Podría hablarnos un poco de lo que pasó en el ataque contra, uh, en 2018 contra la estación de policía en la comunidad de Pueblo Nuevo, en el municipio de Mulucucu. Sí, correcto. Realmente nosotros estábamos cumpliendo un objetivo ahí, precisamente orientado por la Ejecutura Departamental, de resguardar el orden y la tranquilidad ciudadana en esas comunidades. Sucede que el día 18, el día 11, del 2018 a eso de las 5 de la mañana un grupo delincuencial organizado por el alcalde Apolonio Farga de Mulucucú el cual tenían un tranque en la vía donde no dejaban pasar productores a vender sus productos entonces mayor parte de los productores de se les perdía el producto ahí por el producto de que el que no podían dejarlo pasar y el que pasaba le cobraban dinero, una cantidad de reales. Bueno, resulta que nosotros estábamos en ese poblado guardando el orden y la seguridad ciudadana a los productores, el cual las personas se sentían agradecidos, se sentían con confianza al tener ese puesto policial en esa zona, de nosotros realmente... No le hacíamos daño a la población, más sin embargo, garantizábamos la seguridad ciudadana. Los productores muy tranquilos con la policía se sentían satisfechos con la presencia de la policía de ese puesto que estaba ahí. El día 11 de, de junio del 2018 a eso de las 5 de la mañana, llegó un grupo delincuencial aproximadamente de unos... 18 a 19 elementos armados con armas de guerra, de cacerío, y fuimos atacados, fuimos atacados en ese puesto policial, donde realmente ahí murió el teniente Ezequiel Sánchez Enrique, el teniente Dixon Enrique Sosa y el teniente Carlos José Zamora Rodríguez, el cual estábamos nosotros garantizando la seguridad en ese puesto. Habíamos un total de cinco compañeros, el cual sobrevivimos del ataque, fuera del cruel ataque que lo impusieron esos delincuentes, golpistas, terroristas. Sobreviví mi persona, pues yo, que era el jefe del puesto, y el subinspector Leonardo Castillo, el cual somos sobrevivientes de ese ataque. Podría decirles que realmente estos elementos decían tener un tranque pacífico en, en la vía, pero el cual nosotros nunca esperábamos de que estos elementos se iban a organizar, recogieron todos los delincuentes antisociales para ir a hacer el ataque al puesto policial. En ningún momento se me imaginaba que esta gente, como realmente decían que eran un, unos tranques pacíficos, iban a realizar este tipo de acción en contra de la seguridad, en contra de la policía nacional principalmente el puesto que estábamos ubicados ahí. La mayor parte de la población de ese sector está bien claro de la situación y, más que nadie, ellos son testigos de que, si nosotros no le hacíamos daño a la población ahí, nosotros los protegíamos y actuábamos conforme a la ley, capturando a algunos delincuentes que perjudicaban allí algunos productores. Pero más sin embargo, estos están. Estaban en contra de la seguridad que nosotros estábamos gritando a la población. Y eso fue lo que pasó ese día, el, 18, el 11 de, de, de junio de, de 2018. ¿Y eso, um, subcomisionado, le tomó por sorpresa a ustedes y sus compañeros, o ya sabían algo que algo iba a pasar? Nosotros manteníamos este, la coordinación con, los, con las comunidades alrededor, el cual estábamos informado de que allí no había nada. Allí la situación estaba pacífica porque realmente la población, las comunidades no querían estar en ese tipo de actividad que estaban realizando. Y por lo tanto la gente estaba tranquila alrededor. Nosotros no teníamos ninguna información. Los agarraron de sorpresa. Porque estos fueron organizados desde el, el casco urbano del, del, del Múrguo. ¿sí? Se organizaron solo para ir a dar el golpe a los compañeros que estábamos ubicados en ese puesto policial. Entonces, los atacantes no vinieron de las comunidades de ahí, vinieron de más largo, de más afuera. No, no se organizaron de las comunidades, se organizaron de, de la zona más larga, desde de ahí alrededor del puesto policial. Claro que vinculado siempre al grupo de, de Rigoberto López, algunos integrantes del de, de grupo de Rigoberto López, Rigoberto no, no, no se le ha pedido, el Huerto. Entonces, parte de esa, de, esa, de esa banda, pues también participaron en esa cuestión, porque ahí son, son, son un anexo de, de, de la banda criminal, más la, la, más la banda organizada por el señor Apolonio Vargas, que el en alcalde. ese entonces era el alcalde de, de, de Molucicó. ¿Puede explicar a la gente que, porque mucha gente no entiende um, ¿Por qué le ha sacado a una de ustedes? ¿Por qué? Bueno, realmente, ese grupo de criminales siempre está este, en desacuerdo con, con, con las buenas acciones que hace el gobierno. No está de acuerdo con, con el Frente Sandinista. El Frente Sandinista es un, es un gobierno de, de muchos proyectos, de, de apoyo al campesinado, de apoyo a la gente más desposeída, los ayuda y toda esa cuestión. Entonces, esos grupos no están de acuerdo con el apoyo que hace el gobierno a las diferentes personas de escasos recursos. Entonces ellos, ellos quieren formar presiones para, para llegar al poder a través de la presión, a través del golpe. Un golpe pero realmente la gente está clara de la situación. Principalmente la gente que existe en esas comunidades donde fuimos atacados. La gente está bien clara, y más que testigos ellos saben claramente de que ellos fueron los que llegaron a perjudicar donde nosotros estábamos. Sí, y subcomisionado, ¿me puede hablar un poquito Porque del contexto de, de, de, de, de esta situación? Porque me estaba explicando un poco de la historia de este llamado grupo amado opositor al gobierno que está dirigido por este tipo Rigoberto que tiene una, una dimensión delincuencial nítidamente delincuencial pero también tiene su aspecto político bueno es un grupo que realmente se moviliza por por lo que prácticamente también zona de, de parte de la zona Ginoeta y, y parte de, de la zona del municipio de Sunarraba, Molo y algún otro municipio. Aquí, aquí muy poco, muy poco, pero sí, tuvo influencia en, en su momento en la parte sur de aquí, en del, del municipio. Realmente, estas personas están dirigidas por, por, por algunos dirigentes en contra del gobierno. Dirigentes políticos. Político porque realmente estas personas andan haciendo daño a las personas campesinas prácticamente. Aquellos compañeros que trabajan con el Frente Sandinista y se encuentran en las comunidades por ellos, tratan de prácticamente hacerles daño, pues, hacerles daño a los, a, a, a los compañeros sandinistas. A los compañeros sandinistas, los de CLS, en diferentes comunidades y eso pues prácticamente según ellos eh, andan haciendo presión al gobierno para para para dar a conocer con la, con la población su, sus acciones sus pechorías y que asimismo el resto de las personas que son afines al, al frente saninista pues vayan creando temores en las comunidades pero realmente son acciones criminales que andan haciendo con eso con eso no van a ganar gente sino que lo que andan haciendo es poniendo en contra a la, misma, a, a la misma población campesina, en contra de ellos. ¿Usted piensa, subcomisionado, que hay alguna relación entre estas bandas armadas delincuenciales uh, y las invasiones de tierras indígenas? Bueno, yo pienso que tal vez este, las la invasiones de tierras indígenas son personas que, que que vienen de otra zonas, pues, del Pacífico, que allá venden sus propiedades y que posteriormente, por, por comprar tierras más favorables, se meten a, la, a territorios indígenas. Y como hay personas que se encargan de, de hacer negocios sucios ¿no? en cuanto a la situación de tierras indígenas, entonces, así, compran propiedades, más sabiendo que están están invadiendo este, la ley 445, ¿verdad? Y de esa manera, pues, yo considero de que de que no tiene mucha urgencia con, con, con esos grupos. Son los grupos tan influenciados. No, sí, no, no tienen mucha influencia, son cuestiones ya muy personales sí. Sí, en cuanto a las situaciones que compran y, lo, y algunos dirigentes indígenas, porque hay unos dirigentes indígenas que se han encargado ya de hacer ventas sucias, subversivas de las propiedades. Ya la gente está clara de, de nuestro proyecto, de, de nuestro gobierno y no creo que la gente se vaya a equivocar. Todo el mundo estamos claros de que el proyecto es apoyar a lo más protegido de, de, de las comunidades. Caso preciso, lo que estamos viendo ahorita en la situación de los huracanes que hemos estado trabajando junto con las autoridades civiles, entonces yo, no permitiendo que hayan víctimas en cuanto a la situación de las de los europeas. Nosotros hemos tomado la medida pues, junto con las comunidades, o sea, con, con, con las autoridades municipales de evacuar ¿eh? de evacuar toda esa población que está en la libera del río, de Prinzapolca, y tanto río abajo, río arriba, la estamos trayendo albergue aquí en el casco urbano de las comunidades que están más cerca. Y las comunidades que están más largas de aquí, entonces las estamos reconcentrando en lugares seguro en albergue seguro en parte más alta de las comunidades. Y de esa manera no permitir, pues ese es nuestro objetivo, no permitir que tengamos víctimas que lamentar. Y gracias a Dios pues que, que hemos salido bien. Un huracán que acaba de pasar, esperamos que este que estamos que quiere entrar, pues que salgamos bien también. Esa es nuestra gran lucha: ojalá que Dios nos permita salir con, con bien.